por cumplir así que perdona mis desaires a la par tan brillante y tan preparado para la barbarie con coraje y a ratos tan cobarde y esa maldita sensación de probarlo todo tarde si ansío sus carnes y no puedo evitar huir exprimir todo el jugo y no saciarme aún así frustración o malas jugadas del devenir si ha de venir que sea pronto y me lo puedo permitir preguntas cuestiones no hay soluciones para todos los marrones tampoco razones Tan complicado como llegar a ciertas conclusiones La conclusión es vivir sin pretensiones Es el momento de dejar las cosas claras Sobran las palabras, interpreto en las miradas Cómo escapar cuando te han cortado las alas En antros decadentes vistiendo sus mejores galas Veo a hombres y mujeres, veo a gente vacíos de sustancia, tan solo recipientes, incipientes Y yo en mis trece, en un viernes la pereza de un lunes, dime a qué vienes A joderme el día o a portarme algo Escúpeme la cara o bien, invítame a un trago Pero si intervienes, hazlo por algún motivo No seas otro extra más, en este culebrón escribo a modo de terapia, suelto mi labia, como jauría de rottweilers haciendo guardia. El pesimista observa desde su atalaya, filosofando, librando una nueva batalla. La lucha interna con el yo, y preguntándose, ¿quién coño sois todos vosotros? Rompí todas las fotos de aquellos tiempos, me puse en pie, y empecé a construirme desde los cimientos. El pesimista rondando la urbe con semblante triste No le hacen gracia tus chistes, piensa más de la cuenta Luego existe, consciente de que todo es plástico, aún así resiste Cabit bajo, sufre en silencio su condena Atrapado por la inmensidad de vuestra decadencia Mecanismos que funcionan por inercia Prolongándose sin más en un gris plano secuencia Sangre sobre luz Sangre sobre luz Sangro sobre el sí, sí. sangre sobre el luz, Loco, no te debo nada, así que date la vuelta y vete con tus mierdas, no olfates mis pisadas, no sé si quedarme o saltar esa alambrada, que pueden ofrecerme ahí fuera, solo quedan migajas. Gafas de sol en días nublados No consiste en lo que escondo Es más bien de lo que me resguardo No me interesa eso que me estás contando Es como comparar el humor de Noguera Con el de los morangos Al margen de tanto y tanto Que me dejé atrás en el camino Por estar pensando más de la cuenta ¿Quién es el tonto? Me pregunto cuando veo Esa satisfacción en vuestros rostros Certidumbre del momento y tratando de aprender de las lecciones que te enseña el tiempo. Pesimista, aunque sé que soy un portento. Alto la vista y solo veo hordas de no muertos. Echamos raíces y esperamos nuestro entierro. Corona y un fundido a negro legados y testamentos cuentos sin final feliz evito lo innecesario y me centro en el machiz lleno de estigmas que recuerdan otras épocas soltando barras soltando amarras llegué a Creta paso de tu ambigüedad mi mierda es concreta siempre en busca de la fórmula sois como veletas el pesimista soltando la urbe con semblante triste no le haces gracia a tus chistes piensa más de la cuenta luego existe